O sea, here, bitch. Vale, por fin. Rest in peace. Eh, vamos a la cueva. Y miría, miría, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, ese trineo, cómo parar tú ese puto trineo, ¿sabes? Además, que voy con un puto hacha, tú lo has dicho en la mano, ¿sabes? Qué locura. ¿Qué coño le pasa, tío? Las leyes de la, eh, de la física en el juego no se aplican nunca. Voy, voy full rush, eh. Full rush, Pobre Kevin, o ¿sabes? se quedaba. Se quedaba. Oye, ella tiene un par de toques más. O sea, el bicho. Vale, se estorra para abajo, eh Que, que, que el mismo morirá, eh, pobrecillo verdad Me da toda la pena el puto NPC, eh O sea, es simpático, tío No creo, eh, en verdad eh, Es porque es medio bobo, si... No sé, le, le hubiese dado antes un arma Es que no sé cómo darle armas todavía, fíjate O sea, increíble, se va a acabar el juego Y venga, a la verga, güey Vale, supongo que aquí sí que habrá algún tipo de Motion, ¿no? O sea, rollo Habrá peña, pero es una puta araña, cabrón había una puta araña en la piedra, eh. O sea, amazing. Vale, entro por aquí. Salir, ¿no? ¿Cómo? ¡Viste tú! ¡Esos son los putos bichos que lanzan bebés! ¡Lol! Una magro, gente. Hola, ¿qué tal, bro? ¡Buen día! ¿Qué es tu nombre, ¡Qué down, ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién la ha matado? ¡Lol! ¿Los cafres eso? ¿En serio? ¿Ese era Tommy? ¿El anciano? No puede ser ¿En serio? O el, o el man que, que estaba... ¡Qué fumada, tío! Estos bichos entonces eran los... Son los que generan los bebés, tío ¡Qué mal rollo, cabrón! ¡Qué mal rollo! yo, O sea, ya decía yo que había infinitos putos bebés de esos Mamma mía, la reconchado la lora, ¿sabes? Creo que no se nota que aquí un jansker, ¿no? O algo. Si no hay un jansker, poco le falta. ¿Por qué suena, tío? A ah, mierda. Ah, mira adolescente, qué paranoia, ¿sabes de tú. Qué fuma, Pensé que era un soldado o algo de los que. Bueno, no creo que sobrevivieran, claro, obviamente. Eh, vale, una nota del lore. Ok, Agatha, científico eh, muerto Tío, aquí hay bebés o algo, eh, seguro Se escucha algo, tío ¿Qué? O sea, me han abierto las puertas ¿No? Qué mal rollo, cabrón, sabía que aquí... Mira la katana, mira la katana Mira la katana, bebé Maldito mutante, bro, concho tu madre Dame la katana, por favor, ¿dónde está? Es mi katana, ¿Dónde está? ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Where is my katana? Hermano, chico, está estafazo, ¿no? O sea, no hay katana que valga en el juego Estará aquí Y mi katana, cabrón, ¿dónde está? Vale, no tengo katana, la cogí cogido y no está ¿Sabes? Me queda con tu puta madre Por eso el viejo eh, dijo eh, Agáchate claro, sí, ¿sabes? me agaché y murió ¿Sabes? El pobre man Que sería el padre, ¿no? sí No encuentro la katana, gente Has pillado el palo de gol, no me joda, ¿en serio? Ah, es verdad, sí, sí, sí, sí La katana está, está puesta en otro lado, sí sí, es cierto Como un expositor, ¿no? Ah. Bro, si es que de verdad, ni, cojo, ni comerme los crunch me deja de cojones. Me cago en tus muelas, cabezón, bebé. Me cago en tus muelas. ¿De dónde ha salido ese, gente? Si es que de verdad, ¿de dónde cojones ha salido ese man? pasa? ¿Man? nin ¿Dónde está el baby? El little baby. Es el puto bebé de. Ah, está aquí. Mira las pelotas de gol. ¿Qué, co qué coño, tío? Sale. Hay otra impresora 3D. Hay un equipo ahí para quien la quiera, gente. Una, una 360. Eh, Poyuga. Quitamos esto, quitamos esto. Un refresquito, pelota de gol. What? ¿Qué coño? Ya está, ¿no? O sea, no hay nada más para lootear, creo. I think... What the... What the hell? Wow. ¿Otra vez? ¿Qué? Bro, este es más grande. ¿Puedes jugar al gol? ¿Qué cojones? ¿En serio? ¿Qué locura? What the fuck? A ver, puedo jugar con los putos mutantes, no? Al golf. Creo que ya estaría todo, ¿no? O sea, creo. Yo y mi afán por lootear todo, ¿eh? Vale, entonces, este es otro... Pero, Pero tú, ¿dónde sale, churras? ¿Dónde coño sale tanta peña de aquí, tío? Mira, ponte el palo de gol. Voy. Pero pasa que no lo he visto yo el palo de gol. ¿Dónde cojones está? El palo de gol, o sea, ¿what? No lo veo. ¡Ah, esta mierda! La puta. Carajo. ¿Qué me pongo? ¿Las pelotas en la mano? O sea, las pelotas sí que no son dónde están, ¿what? Esto. Puta de gol, equipar. O sea, la has tirado al suelo y le meto, le meto un tortón ¿What? Puto palo de golf, no lo veía, ¿sabes? tan fino A ver ¡Lol! ¿What the hell? Vale, la pilla, pillado, pero no le he pegado ¿What? Qué fumada, tío O sea, qué puta pasada, ¿no? O sea, rollo, te meten ahí un puto bastón, macho Bueno, un bastón, un puto palo de golf <risa> Eh... Perdón ¿Tú qué haces aquí, tío? No entiendo nada no entiendo nada, no entiendo ni dónde salen, ni por qué verga salen, tío. ¿What? O sea, me voy entonces por lo del bebé, lo del bebé gigante, ¿no? ¿O, o me voy por aquí? No es el mismo sitio, estoy empanado, ¿no? ¿O no? Sí, sí, es el mismo sitio, ¿qué? Entonces. ¿Dónde salió eso, digo yo? ¿Sabes? Paranoia, salió el puto bicho eh, araña de, de nada. Ah, vale, vale, vale, me tengo que ir por allí, ok, ok, ok. Es verdad, es la segunda planta, pero me raya porque me, me he pensado que es como la única salida que tengo ahora, ¿sabes? Se side. No vea cómo chupa batería ¿sabes? La, la mierda de la linterna, tío. increíble, ¿eh? Chupa batería que flipas. Menos mal que nos han dado un par de pilas, ¿sabes? ¿eh? Bueno, en verdad, mira, sabéis que os digo un segundillo. O sea, no está de mal, obviamente. No está de mal. Voy a hacerlo en dos segundos. Aunque yo creo que con, eh, con estos dos voy que chuto. Está detrás mía, lo sabéis, ¿no? ¡Oh, ¡Hijo de puta! ¿Qué haces ahí? ¿Dónde? ¿De dónde sale, tío? Se recarga Ah, suena la linterna Qué puntazo No lo sabía Ah, yo metiendo en las pilas, ¿sabes? ¿Qué coño? ¿De dónde salen? Esto está bugueado, ¿eh? Aquí hay un, no sé Hay un puto spawn de bichos What the hell? Vienen más, ¿eh? eh vale Tengo demasiada piel de caca de esta, tío Oh, oh eh, eh, eh. Bueno, en verdad da igual Se va a partir igualmente vendrá No puede ser que haya bichos ahí, ¿eh? O sea, what? Joder Vale, gente, vale, vale, vale, vale Ahora entiendo todo ¿Cuánta armadura? O sea, sí, sí, o sea, está Hostia, se ha quedado triado Mierda, mierda, mierda uh, Error, error Tiempo oh, Motorraser Y me va a poner la armadurilla, sí O sea, había a pillar esto Me pongo, aunque sea La parte de la armadura eh, doradilla Si no estamos jodidos ¿Por qué, tío? No lo entiendo, o sea, yo ah, hay más. En todo el juego, en ningún puto momento, tío, ha salido tantos mutantes. Llega al final, ¿sabes? Y te meten aquí la, la cinto, ¿sabes? Mamma mía. ¿Qué cojones? Bueno, a ver, voy a tener que lutarlo, lo siento. Por cojones tengo que lutar todos. Ah, no, no tengo la armadura completa, incluso. Vale, y ese, tío, se caza ahí. Ah, vale, se quedó un poco el más, ¿no? Viene otro bicho. ¡Qué fumada, cabrón, eh! O sea, son demasiados, Literalmente eh, vale Tenemos esta habitación Que aquí estará la katana, ¿no? Supongo ¿Katana? ¿Katana cero? Nada O sea, no hay nada aquí Bueno, calavera Una trucha eh, un bicho seguramente pues, eh. Oh, oh, oh, oh shit Híbrido again, eh Espero que eso sea munición de escopeta Pero de la mía de la, Los perdigones de los cojones Eh, la niña ¿Sabes? La Virginia esa Amazing no es una jirafa. Eh, voy a ponérmela solo Por si acá, ¿vale? O sea, sería la polla Tener balas No las tengo, ¿no? De puta madre Se <risa> me cago en sus muelas Soñar es gratis, gente Anyway Sí que tengo munición de pistola Eso sí que lo voy a utilizar Es que es el final, tío Vamos a gozar Las armas de fuego Bueno, si le doy un milagro En La vida la ha da, dado, ¿no? Me pasa un poco Lo que viene siendo el bebé ¿eh? My little baby Vienen por mí Mira, compadre Mirad la física, eh Madre mía ¿Qué cojones le pasa? O sea, hola Patimico, hola Escúchame, ¿esto qué? Resident Evil 4? Toma, toda la cabeza ¿Tú? I am Leon Kennedy Bitch ¿Y tú qué, eh? A baby Vamos, mía No, nah, no, nah, ya es un poco amor-odio, ¿no? Eh, ¿Y eso? Eh My katana Let's go Wow Soy yo Y yo Guapísimo Soy un samurai, cabrón Déjame la nah, está Increíble ¿Qué tal, cómo estamos en ¿Qué tal? Eh, espérate, todavía se puede. ¿El autohost? No, campeón, el autohost no se puede, hace mucho tiempo. O sea, es triste, literal, pero aunque lo intentes no sale, campeón, no obstante. Es rarísimo, la verdad. Lo capó Twitch para evitar el crecimiento exponencial de las personas eh, que no son famosas. Es un poco putada, pero bueno. O sea, supongo que así en Twitch se asegura, por supuesto, el dinero, ¿no? Que generan los grandes. Enorme. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Genorme. Eh, ¿Cuánto tiempo? eh? O sea, how much time. Ahí estamos en el de Son de forest para terminarlo hoy, la verdad. O sea, me queda bien poquillo. O sea, nadita. O sea, pillar aquí un par de cosas eh, útiles y, y irme al último búnker, ¿no? Eh, y ya por lo menos terminar hoy. O sea, estaría worth it antes de ir a workear. ¿Y cómo está en este time? Y en cuanto al académico también. A ver, o sea, el de zone de forest no está mal, la verdad. Pero como pureza me quedo con el 1. Creo que el 1, no sé. Me transmitió a lo mejor un poco más de la parte del lore. Los personajes como que eran, ¿sabes? Yo qué sé, ¿sabes? Timmy, Timmy, ¿sabes? Aquí pues Virginia y la familia de ricachones, ¿no? Quiero probar la katana, ¿eh? La uchi katana, gente. Ah, mira, aquí está, esta es la armadura, ¿no? Tío, ¿y eso? ¿Puedo ponerme esa armadura ya? ¿En serio? Viste tú, chacho voy topetado, ¿sabes? legendaria, hermano. Es puto legendaria, ¿sabes? El último objeto de, del juego, supongo, ¿no? Increíble, Bueno, de los últimos, mejor dicho. Sabéis que aquí más bichos, no? between ¿no? Sunny Wave, lo exploro entero. Eh, me llevo eso, ¿vale? Lo exploro entero y nos vamos ya, ¿no? Al otro, a la otra cueva, a la otra cape. Y lo terminamos. Me queda solo este... ¿Puedo seguir bajando más? ¿Y aquí puedo entrar? No, ¿no? Vale, pues vamos a bajar a ver qué hay. Porque creo que aquí habrá algo más, ¿no? Aunque sea, ¿no? Eso suena a bitch. Vale, suena a man eh, aplastado por las rocas, ¿no? O sea, tuvo una muerte eh, digna, ¿no? ¿Esa wea eh, es el final o el inicio? El final, campeón O sea, ya nos queda bien poquito A ver, coño, tengo la katana y todo <ríe> Inserirus, o sea, si no Está guay, o sea, a lo largo de esta semana eso, como mete la katana <ríe> O sea, parece en pelota A lo largo de esta semana tendréis eh, tendréis los diferentes tipos de gameplay O sea, los dividiré creo que en cuatro en cuatro arcos, literal Son cuatro bunkers, lo, lo dividiré en cuatro O sea, bueno, y el primero, ¿no? Que ya está Está bastante bien Lo único es eso Que a ver en larga No recomendaría 100% Comprársela ahora Sino conforme vaya eh, Desarrollando no, eh, Más actualizaciones En el juego Pues ver si os mola Más o menos Y ya estaría no, Porque ahora mismo eh, Tiene sus fallos Está bastante bien el juego Pero tiene sus cocillas ¿eh? Y eso Más cara de oro Recolectada Me acaba de levantar eh, Aún eh, Aún siento Que sigo dormido Normal campeón Y también bueno El sábado Literalmente. Gracias por venir. O sea, hacía mucho tiempo que no he eh, hablado contigo. Es cierto que a esta hora viene mejor también, ¿no? Ya o sea, me jodería. O sea, también tengo que ir a workear en breve. O sea, por eso pues hoy he hecho el directillo alte. Por cierto, ¿qué tal estás? Eh, aparte, guapo, grande, me claro, la leche. Claro, soy guapo. Soy un pequeño Gremlin Y bastante bien, bueno, eh, soportando el tirón, ¿no? Eh, tan eh, denso eh, y bajo que hay ahora mismo en Twitch, campeón. Como te puedes llegar a dar cuenta. La otra vez que, coño, eh, jugando al de Forest 1 eh, Estamos aquí 60 personas, ¿no? Eh, y ahora hay mucho eh, menos consumo de tweets Pero no obstante, no, no me dejaré glissar eh, por ello Ni mucho menos Como ya sabéis, eh, gracias a vosotros estamos aquí Todos los días creando contenido A pesar de, de cualquier circunstancia, ¿no? Por supuesto Y muy contento, ¿no? O sea, también el crecimiento exponencial Los diferentes tipos de, de plataformas También da la vida, ¿no? Al fin y al cabo Twitch está un poco más estancado a la larga Pero por lo menos pudimos llegar a crear eh, Una comunidad bonita por la cual siempre eh, funcionar, ¿no? Eh, literal, aparte de, de lo que viene siendo a partir, ¿no? De estos dos años que llevamos Está en el equipo contrario, en el COD Qué paranoia y eso Y luego, campeón Me voy a comer ahora vuelvo Sin problema, campeón Maggi Espero que eh, aproveche el almuerzo poderoso Y de nuevo, muchas gracias, tío, por estar ahí, chavales y chavalas. Ya me jodería ¿Por qué existe esta gente eh, que tiene menos, menos vida social Que un eh, cerdo con un autismo, ¿Será? Ya ya eh, ya saliste verdura, te lo prometo Eso se, se nota, pero yo creo que también Porque tendrás un acceso anticipado al juego Inserir un y el y elilobos, 100%, no tiene sentido Te imaginas que se ha despawnado las cosas Voy a guardar aquí, vale Si no os importa un momento, papá, tienes que beber Gracias por decirlo De verdad, voy demasiado voy demasiado a tryhard ya Hostia, me quedan dos refrescos Uf. Putada, no he llenado la, la cantimplora Gracias por decirlo, no me había dado cuenta eh o sea, fuera de coña, no me ha dado ni puta cuenta Literal, macho eh, la primera habitación estaba aquí, ¿no? Literalmente. O sea, ¿Aquí? Sí. Vamos a darle. De una. Yo también tuve... Eh, ¿Estás hecha anticipado? Claro, pero se pegaría tordilla, campeón. <ríe> El lobo. Es como si empieza mañana la temporada de Valorant Y me, me dice Fantero, por ejemplo Papá, apostado toda la noche jugando y soy eh, plata, plata 3 Literal, pues, Sí, es posible si ganas todas las partidas a Lo malo son 45 minutos cada una Es como, uff, no me entendéis o sea, Un par de partidas de Valorant y ya estamos servidos <risa> eh, Y soy el nivel 185, el otro pavo Es 450, no socializa O sea, gasta dinero, ¿no? se ha gastado dinero o no Seguro que puede pagar por, los, por, por subir niveles, ¿no? Literal, bueno, supongo que sí, ¿no? No tiene vida, a ver, hay gente así, literalmente Es triste porque siempre ya sabéis Qué es lo que pienso, ¿no? Rollo, si eres una persona que invierte tanto tiempo A los videojuegos, sácale partido de alguna manera Literal, no ya sabéis por dónde voy Tío, o sea, aunque sea un gameplay yo, Es como tenerlo para el futuro, yo qué sé, yo lo veo de esa forma Será porque lo veo de una manera muy pura, ¿sabes? Rollo, si hago algo, por lo menos quiero tenerlo Como sabes, Cápsula del tiempo ¿Por qué? Es eh? bonito, literal ¿No tiene vida social es un NPC? No, eh, del pase sí, pero, ah, de nivel de cuenta no Ah, pues habrá hecho algún chanchullo, campeón Y luego, entonces, para empezar con ese level la no, coña. Sí o sí ¿Estáis preparados, gente? Vale Metemos el brazo La armadura, ¿sabes? ¿eh? Paranoia, tío tenemos, tenemos la armadura Del mazón que llevaba este negocio De Jurassic Park eh, Fit, eh, ricachones y, eh, y mutantes, tío y caníbales, ¿eh? Se viene, ¿eh? Y Lo peor es que le he ganado. A ver, claro, es indiferente, campeón. El lobo, yo varias veces he llegado al máximo en los codes para que veáis. A ver si le metéis bien duro, por supuesto, al juego en dos segundos lo rucháis. What, hey, brother, are you feeling right now? You look like strange creator. ¿Cómo, cómo, cómo que es un bicho No es un hijo de What? <risa> Analizando, eh, prueba, eh, Newton, eh, tu, evolución, eh... ¿qué? ¡Oh, hostia, que viene otra cucaracha! ¡Hija de soy un samurai! I don't feel I don't care about un bro! ¡Yo tell ¿Qué? why you attack me, ¿Qué? Why? ¿Qué cojones? Son ¡Yo de cojones? Anda, para estar faltando más. Papá saca la cruz, es eh, hora de quemar bicho. Ah, que los mato con la cruz, ¿qué? ¿En serio? ¡Qué paranoia! Vale, pues. Eh, Abierta hasta el amanecer, Capítulo 1. Esto es mi rodín, ¡no! Aquí están los enanos del señor los anillos. A ver, ¿le hago daño con eso? Me ha bajado tela de vida, ¿eh? Esos bichos duran un huevo. A ver, la katana tampoco es que quite mucho, la verdad. Me ha desilusionado un poco, pero. Es la que hay. Vale. ¡Combat! ¡Demons! Eh, Se puede llevar, vale, vale. ¡Atrás! Atrás, el demonio. Atrás. Tiene como una luz, ¿no? En retrospectiva. Vale, viven en el magma, gente. O sea, una prueba. Joder, el señor... ¡Oh, oh, oh! Hijo de puta, ya decía yo. Si en el señor de los anillos Frodo uh, hubiese sido, ¿sabe? Invulnerable al magma. Podría haber hecho eso. Pero sí, era de verdad. ¿Cómo? Aquí hay más minas de, de bichos. ¿What are you selling demons? ¡Ey, you! you can lead me! ¡Listen to me, bitch! I have the power! Of the Jesus Christ, bitch! Este caso, o sea, tenía, tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. O sea, quería ver la física, hacerlo Quería ver si el juego estaba correcto. Literal. Eh, me voy a una otra por el culo, ¿vale? O sea, ¿cómo te comes la otra? Vale, tal cual, ¿no? Joder, no vea cómo sabe. Ah, eh, mar, eh. Mar bendito. ¡Bajo ahí! Ahí tiene que haber algo, ¿no? O sea, o no. En verdad, me baja por curiosidad, ¿no? Ni nada, ¿no? Hay ni un bicho, nada. Vamos, vamos a subirle. A ver, ¿qué pasa? Pues... Estás en el inframundo del lore Literalmente estamos en el puto inframundo a mí Me jodería Como panón, ¿sabes? Las profundidades de Moriak What are you ¿Y no? ¿No había nada? Pensé, ¿eh? Pensé, que vamos a darle Pero muy vacío, ¿no? Para que tú veas Bueno, ahora un montón de bichos ahora, ¿no? Supongo Hostia puta ¡Hostia puta! ¡Carayo! No bajes, solo sigue resto Deduzco que estoy en la misma cueva, ¿no? Deduzco. Deduzco que estoy en la misma cueva, ¿no? Hijo de fruta. Muchas gracias, campeón love, por eso me voy tardo. Y el Black Desert. El Black Desert le encantaba a Mólbit, o sea, lo prometo, le flipó ese juego, ¿eh? El primero no sé cuál es. ¿eh? Gracias, campeón, por decirlo. Muchísimas gracias. A ver, el juego de Piggy Game, del juego fue una mierda. Me lo veía a venir y vaya parchazo Venir, venir, eh, eh bueno eh, Buena presión te lo prometo que vaya tela O sea, pensé que podría hacer algo ¿Tú sabes la expresión? De lo de, eh, ¿Me lo ve venir? Sí, ¿no? ¿Estoy en el mismo lado? ¿Qué? ¿Cómo puede ser que esté en el mismo lado? Y lo pondré, bueno, lo meteré en la, en la biblioteca campeón ¿Quiere decir? Ah, ve, veía venir Ah, hostia, bueno, a ver, lo, lo he entendido eh. lo, Si fanzero tú, eh, at the same time Lo, lo, lo puto he puto entendido, pero vamos, no No he corrido, la verdad, no he corrido nada ahí O sea, me pega un guantazo que flipa Venía a venir, no, eh, venía a venir Ah, vale, así por va, coño, o sea, era tan pequeña eh, Tan pequeño, o sea, el error Que yo, no, no, ni, literal, ni me he coscado No me jodería eh, Perdón por haberme pegado un guantazo, la verdad O sea, no ha sido queriendo, sinceramente, o sea, como ya sabéis Me pegó un guantazo que flipa Pero esta es la parte final de Moriak, ¿no? Aquí está Isirdur y están los orcos De Moriak Vaya parchazo, tío, o sea, supongo que estaba hecho para esto ¿No? Supongo yo ¿Es el principio de la cueva? No puede ser Wow, ¿Qué ha pasado, campeón? Lo dejo de fondo sin problema. En Serinus, Espero que vaya bien la mañana. Y muchas gracias también por dejarte caer por el canal, venía, eh. Venía de venir, eh, me suena mejor. O sea, bueno, me veía, venía. Literalmente, un mega abrazo, campeón. Y por supuesto que aproveche también el desayuno. Me cago en la leche. ¿Cómo? Están escuchando a Malilin Manson. Eh, ese Gabriel, ¿cómo estamos, campeón? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Eh, sí, hoy habéis venido mucho, eh A ver, también es cierto que he empezado antes hoy el directo Llevo desde más tempranillo Antes de ir a trabajar, macho ¿Cómo estamos, campeón? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal ha ido? ¿Y cómo te encuentras? Aquí estamos, en el, bueno, en el final de... Era por allí, estoy empanado de, Son de Fore al de Forest 2, por fin, eh Me cago en la leche Lo has entendido pero Lo he entendido, ley. ¿Será? Si ¿Qué te vienes a mi casa y me clavas un ¿Qué en loco? No. Pero no me pongas. De <ríe> que te mato yo a ti. <ríe> ¿Será? <risa> Muchas gracias, Campo, por eso me he ha Garil cayó como tú en lava, papa. O sea, yo bien. Me alegra saber que está bien, Garil. Y sí, me pega un panchazo enorme, como ha dicho Fanzero tú. ¿Cómo? Literal, o sea, eh, es una locura, pero me pega un panchazo guapísimo. A mí me jodería, es imposible, ¿no? Y me alegra hablar contigo, hace mucho tiempo que no he hablado contigo. Aquí estamos, a ver, os voy a son el son de forest Vuelvo a repetir, si sí, os mola el lore Del de, fo de, de fore 1, pues de puta madre lo jugáis Pero, es que papá ha dicho eh, que, eh, que ha caído alguien, 5 anuncios míos. Lol, 5, what the fuck O sea, qué cojones, tío, lo tengo bajado Al máximo exponente, yo, vuelvo a repetir, ¿sabes? Por poner, eh... venía a venir Tonto, será, lo, ¡Dá por a su porfa <risa> Seréis, nada, hostia, pero ¿Era por aquí? No, no ¿Cómo? O sea, esto no lo he visto antes ni de coña ¿Y qué tal? O sea, eh, entonces tú también ganas el te lo has hecho No, el papá Gigomón eh, con más de, eh, de 15k de bit Sí, o sea, literal fue Tiago, ¿no? Literalmente Bueno, y Tiago y todos vosotros y vosotras, ¿no? Que hacéis posible esto a diario, 24-7 No obstante, como ya sabéis, hoy eh, empiezo de, de nuevo a workar Y habrá menos horas de directo hoy Pero no obstante, para que veáis No todo siempre, ya me entendéis, ¿no? A la larga, es pues, duro eh, al mismo tiempo O sea, tweet literal, ¿no? Ya me entendéis a lo que me refiero O sea, tweet Genera, eh, pero eh, de una manera indi indiferente, ¿no? Y eso, muchísimas gracias. Me cago en la leche por esa mega suit. El y ¿qué? las da aleatorio. No me joda, las da el ultra di me cago en la leche. Muchísimas gracias, campeón. Y luego, las da aleatoria, tío. Qué putada, pues se la quería regalar a Fancero tú, ¿no? Te hago tremenda para XD. ¡Mierda! Mi suerte es XD. Eh, le he regalado sin querer. ¿Cómo la quito? ¿Cómo lo reembolso? Creo, creo que no puedes, pero no obstante voy a verlo. Un segundo, eh, se tiene que, se debe de poder, ¿no? ¿Qué cojones, tío? Perdón, campeón. Y luego, Maya Tela. O sabéis, pasó lo mismo, te lo juro, en el canal de Sarai. Y sabéis que es lo peor, que le regalé la su, tío. Literal a un eh, puto eh, man eh, que era súper tóxico en el canalillo. O sea, y que en el lore de eh, la vida de Sarai, pues era, ya me entendéis, o sea, una persona tóxica. Y le regalé la puta suta a él, tío. Tócate los huevos. Sin querer, eh, por lo mismo. Porque es como darle al nombre y, y regalársela. Ya no puedes ir luego, qué de puta administrador secreto, ojo. Hay muchas personas, por supuesto, campeón. Eh, Gabriel O sea, literalmente, como siempre digo, que habéis venido al canal y estáis aquí a diario, ¿no? Ya me jodería. Escucha. Que quería ir a mi abuelo y regalárselo a Fancero. Che, que pobrecillo, tío. No, te lo me redirecciona aleatorio. Es una putada. Muchas gracias por eso, muy habitado, campeón. Y luego, o sea, pero se sabía la intención, tío. Me ha dado toda la pena del mundo, eh. Te lo juro que cuando he visto después, ¿sabes? digo, hostia, la leche. La madre que me parió. <risa> o sea, literal, se la has dado eh, a. Eh, Grandios eh, Balls. Grandios Balls, ¿de qué me suena? Es que me suena, tío. Muchas gracias, campeón, de nuevo. Me cago en la leche. O sea, y eh, me, me da toda la pena al mundo porque ha sido sin querer, tío. O sea, literal. Pobre tuyo y lobos, tío. No me jona. Eh, creo que no se puede, campeón. Ya ando jugando a Fortnite y disfruta campeón Se da, eh, Gabriel, eh, Yo supongo bueno, hoy no, pero el lunes sí que volveremos otra vez de nuevo. Queda poquito para terminar la temporada, por supuesto. Twitter nos intenta nerfear, o sea, nos jode. F. Es como darle un banco a MrBeast, o sea, un banco a MrBeast o el, el, lo de Twitch dice, Twitch es un poco así. Y ni siquiera eso lo he dicho a mi abuelo, no tenía intención de pagarla, al menos no a ese. Claro, campeón, lo sé, Lilo, Leñe Me da toda la pena del mundo, o sea, es que no, no puedo, o sea, no puto puedo hacerlo, tío, o sea, creo. De forma anónima no, tío, es que veis aquí arriba, campeón, y luego mira. Que es una putada, la verdad, o sea, esto es lo que te ha pasado, lo sé y demás, macho. Esto es lo que de puto te ha pasado ¿Ves aquí que pone? Regalar a un espectador específico Literal, aquí Ahí debías de, haber, debía de haberlo hecho Si le das aquí a regalar una La regala aleatoria Como me pasó a mí con lo de Sarai, tío Como, como me pasó a mí con lo de Sarai O sea, en el canal de Sarai Que fue una cagada por mi parte ¿o? coño Se la regalé encima a una persona tóxica ¿sabes? En plan rollo de, de su canal Fue como hostia puta No era mi, mi intención para nada, tío Literalmente No puedo remozarlo, hostia puta Es una guarrada, la verdad O sea, qué coño Ahora me da cosa porque, claro, o sea, es el dinero de tu, de tu abuelo. Y yo que le digo a mi abuelo ahora. O sea, claro, es la cosa. Joder, eh. ¿Estás equivocado? O sea, li literal. O sea, estás claro, equivocado, campeón. O sea, literalmente. El negocio si le das a mi nombre, te sale regalarme una sub. Claro, es la cosa. O sea, es la puta cosa, literal, macho. Es, es sad de eso. Bastante puto putosada, macho Y ha gastado el dinero y no quería No sabemos, campeón Persona tóxica, claro, a ver, no eh, Fue sin querer, la verdad, vuelvo a, a decir O sea, la di como el y lobos ahora Con toda la, la inocencia del mundo y, y la di aleatoria y le cayó a una persona Pues eso, ¿no? Eh, no malvada en sí, pero que no pinta ni, ni corta sabes nada en la comunidad de, de Saray. Y me pasó eso, macho Vaya tela, perdón campeón Y luego de nuevo me cago en la puta, tío ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué? What the? ¿Qué? ¿Qué? Puedes decirle, campeón, luego que estás equivocado y ya está, macho. O sea, literalmente. Literal, que querías eh, meter bits eh, en, eh, en tweets. Literal, por la aplicación que, que haces. O sea, con la aplicación que tiene, al final le diste sin querer a la SUD. Literalmente. Pero se lo puedes explicar, macho. Ha sido, ha sido sin querer, no ha sido tu culpa, ni mucho menos. ¿Cómo coño los quemo, tío, con esto? Ellos son infernales, ¿eh? O sea, no... Bueno, se muere el tirón, bravo claro. Bolivianos, o sea... Bolívares, dice, ¿eh? No, no, o sea... Dile, yo te eh, reprendo O sea, yo te reprendo, señor O sea, eh, eh, anima, anima muerta, ¿no? O sea, literal Maleto bicho Luego le traeré cinco pavos eh, la semana que viene a ver, sería lo más lógico, campeón. Te lo juro que me ha dado toda la pena del mundo, fuera de coña. Me ha, me ha partido el corazón, porque cuando he visto eso, digo, what? Cabo la puta. Además, que ya demasiado face a diario, campeón. Demasiado, macho. Estos bichos no quitan una mierda y me, me trolean o algo. O sea, mueren del tiri. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Come huevo! ¡Mamá, huevo! Desayuna con huevo. Increíble. Y tenemos muchas gracias, campeón. Lo y lo, lo puto siento. Por la paga de esta semana, que no me la den. Vale, pero explícaselo, campeón Literalmente, lo que te ha pasado O sea, que le dices, vaya, que, que querías, querías hacer otra cosa Y al final, el cobro te la, te la ha pillado, o sea, literalmente No me jodería, me da cosa Bueno, me voy a casa de mi padre a llevar la mochila eh, Y eh, tengo una cosa menos que llevar Sin problema, fancero tú, pero también que tu padre esté bien, gachón Y entonces eso significa que hoy vas, vas a botear, no full Cuando llegues para allá, a ver si llegas a... Bueno, en verdad es que tampoco te voy a decir llegar ahora, ahora Porque es lo mismo que le ha pasado a Chapa y a Cali sensei Ahora mismo están en que tres en plata 3, creo Están a todas los gachones Bueno, acá dicen 6 menos Me cago en la puta Y un mega abrazo, campeón fancero tú Yo, bueno, en vuestro normal haré el de, so, el de Son de Fore Del tirón Y, y bueno, sí, mirad, balón aunque se ha echado un par de partidas Literalmente, de una Que yo creo que sí queda tiempo No obstante, son ya las 4, tío ¿Cómo quitaron piso picado Sí, a ver, Fortnite a la larga, eh, literal, Gadiel Va como el orto de hace unos 3 años aproximadamente Es increíble Hombre, 5 está, que si puedo, con unos amigos a ver si ganas todas las... Ostia, mirad los putos... ¿Qué? Mocos. Si ganas todas las partidas haciendo el MVP... O sea... No, no, no. Sonidos ambientales no, tío. Medio, o sea, medio, medio ambientales, tío. No. Si ganas las partidas haciendo MVP... Pillas 37 putos fácil. O sea, puntísimo fácil, el macho. Se lo he dicho a mi abuela. El pobrecillo que me ha la cosa. Yo estoy a dos, eh, de plata a dos Nada, pues fácil, a ver, son, o sea, son tres días Yo creo que si está da tiempo, entre y mañana Me ha dicho que no me raye, pero eh, me sabe mal Porque además, eh, le he dado sud, lo sé, campeón Otra persona, literalmente, ah, no, coño mmm, Es eh, increíble también La comprensión que tienen tus abuelos Literal, macho, siempre contigo, bueno Con nada, la verdad, o sea, es admirable O sea, al mismo tiempo es súper bonito, tío Papá, eh, esta parte, eh, la subieras a YouTube Por supuesto, o sea, todo lo que todo lo que hemos visto O sea, la había subido a YouTube Está más claro que el agua Además que es que, coño, estoy flipando que me estoy yendo a... a ya ves, a, al jardín del ED, mi nena. Verás lo que allí yo te quiero, amazing. Y la subiré, vamos. ¡Atrás! ¡Demon! shoot my dick, bitch! ¡Ey, bro! Ataca de forma puto. ¡Atrás! ¡Jesus Christ! ¡Stay on your head, bitch! ¡Die, bitch! ¡Die, demon, die! ¡Come back! ¡Motherfucker! ¡Come back! Así me lo veo eh, en el YouTube y te apoyo por allí Muchas gracias también, se agradece mucho Ese es más grande, gente Se agradece mucho Porque también en YouTube, como ya sabéis ahora Le estoy dando muchísimo más Ya me entendéis, porque es necesario Campeón FanZeroTuber y Lobos y también Gadriel O sea, siempre lo digo y ahora más que nunca, ¿no? La verdad es que antes no le daría tanta importancia, tío Pero ahora, va, 300 veces Al final me matan, ¿eh, los bichos? ¡Atrás! ¡Atrás, mamayema! Demon Vale, ha muerto todos, ¿no? Menos ese ¡Atrás! Hijo de puta, habían seis, ¿eh? Seis putos bichos ¡Esto es el más grande! Hostia, que hay otro ¿Qué? ¡Oh, my God! Gente, quieren pelea Quieren pelea conmigo No, no, ¿eh? ¿Dónde están? Ahí abajo, gente Come caca, come caca que ¿Ahora qué, compadre? Sí ¡Se pelotudo! ¡Bra! Do you want some grenade? ¡My bro! No vea la cantidad de bichos que hay aquí, gente. O sea, amazing. Amazing, bro. Me han reventado, tío. <ríe> Su puta madre. Después de esto, eh, juegas eh, uno Fortnite. Tío, para de buscar el micro. Eh, no, campeón. O sea, Fortnite no creo que lo traiga hoy, la verdad. O sea, jugaré un poco a Valorant. Y después de Valorant, supongo que miré a Loli. Y terminaré directo. Tengo dos horas campeón, antes de, de irme a trabajar. O sea, literalmente. A las 6 tendría que cortar directo Pero vamos, el lunes, pues sí, volveremos otra vez a Fortnite, claro O sea, además, la temporada empieza ya Aunque lo deje esta, eh, bueno, esta semana Deje esta temporada en los 9k de puntos Está bien, a la larga, no está mal Podría ser peor He jugado más el competitivo ahora de Fortnite, pero como ya sabéis No genera tanto como antes, eh. es una pena, la verdad Antes generaba muchísimo Y ahora no genera nada O sea, ¿cuántos bichos hay aquí, tío? O sea, me acaban de, guant de guantotear, ¿eh? <risa> ¡Hijo de puta, qué susto me el dado! ¡Cabrón! ¡Feel the burning in your hair, bitch. ¡Ajá! Vale, sin problema Bueno, al menos eh, te ayuda a ti Muchas gracias, campeón lobo Te lo juro mandado la pena al mundo Literal Porque te he visto las intenciones Te he visto las intenciones, campeón el lobo Y digo Me cago en la leche Y por eso la... ¿Sabes que Ya me entiendes Ha sido una cagada por invarte Porque ha sido como... ¡Hostia! Estoy uh, dando la gracia a algo Y así un puto fallo, tío Me cago en la puta la leche, tío. Me ha dado toda la pena del mundo. Además, también es eso. Ya sabéis de más que como solo con vuestro cariño a diario, soy más que, ¿sabes? feliz. No me jodería. Es que me jode un montón porque me da eh, pena por mi abuelo y me da pena por cero. Claro, o sea, coño, a ver, tampoco tú, ¿sabes? No lo no sabías, campeón y lobo Y es más, te vuelvo a repetir, me ha pasado lo mismo, campeón O sea, en la, en la comunidad de Sarai Las veces que he regalado sud, Una vez me sucedió o sea, Además, veces no, ¿sabes? demás veces que fue a Jeffrey y a Becari, Pero fue, ¿no? O sea, literal Sí que se las di a ellos, pero después de que me haya pasado esto Literal O sea, o, o no, creo que fue, fue aleatoria en todas las putas veces ¿Sabes? Fuera de coña Por mi plomo y mi, mi, mi forma de hacer las cosas, tío Tan puto rápido para daros cuenta también que siempre pues es de agradecer, ¿no? Al igual que vosotros sabéis también hasta aquí, eh, always. ¡Qué mierdas, tío! No puedo pillar nada. Eh, bueno, nos vemos, brother. Un mega abrazo, Gabriel, Espero que vaya bonito, por supuesto, el sábado. Y disfruta jugando al Fortnite. Me alegra hablar contigo. ¿Qué coño? Me piqueo ya, ¿eh? O estamos en el final. This is the final battle. Creo. En el tártaro. Lo que. Eh, no sé, es que eh, hacía el método de pago puesto. A ver, es raro, campeón Porque... ¡Hostia! Porque lo, los bits Cuando lo haces Lo haces con la... O bueno, lo haces tú De forma manual Mira aquí para la máscara, tío Ahora Ah, o saqué Creo que eh, la última vez Que metí beat Seguramente sea la semana pasada Campeón, y luego ¿no? Literalmente Creo que fue la semana pasada Que te faltaba poquito ¡Oh, hijo de puta! ¡Mamma mía, tío! ¡Son muchísimos bichos araña! Está reconchado, a la pelotuda! ¡Shit! Escúchame, yo no dejo ni títere con cabeza Los humillo a todos, gente, me cae con panete Ningún demonio de esto vivirá ¿Cómo cojones, bro? ¿Qué hay otro? ¡Muere! ¡Chiney! Hace dos semanas, es verdad, coño eh, eh, El fin de semana pasado Fue cuando también eh, corté incluso antes Literal, como ya sabéis un poco sadness eso Sí, pero el, logo, el 95 que metí Lo metí desde mi móvil Con el dinero de la app store O sea, claro Y encima después que no te cobra tanto Como empecé Eso me parece súper ridículo La verdad, campeón, el log Mega ridículo Dice, cubo eh, El cubo activa Los ocho círculos ¿Vale? El cubo activa los ocho círculos O sea, ¿qué? Tuve, eh, tuvo que ser eh, La vez eh, La anterior De la anterior vez O sea, hace tres semanas Literalmente pero me ha dado toda la pena, tío No lo digo O sea, me, me da toda la puta cosa al mundo Literalmente más que así con toda la buena intención, ¿sabes? Y, o sea, se ha notado desde, desde el puto principio No me sube la vida, tío, de ningún modo, ¿sabes? Estoy aquí qué coño Ahora, o sea, malditos eh, ansiolíticos de eso Y qué cantidad de putos esqueletos tienen aquí Ni Indiana Jones, cabrón Ni Indiana fucking Jones, tío Vamos a ver cómo termina el show. O sea, pero, a ver, no, no sé no, no espero un final así, ya me entendéis, ¿no? O sea, espero un final normalillo Poco hecho, ¿no? Poco elaborado Para ver qué pasa, tío Vale, más eh, Your demon. ah no, fuera demonio, ¿no? Vale, eh, y esto es eh, State Mantente en el cubo, vale Que abran en el cubo, gente qué cojones abra en el cubo, chaval Además, eh, le ha tocado eh, A un pavo eh, eh, No venir eh, en toda su existencia Vale, beber, campeón, el usuario. ¿Sabes si ha escrito algo? O sea, me ha dado toda la, toda la cosa al mundo porque no me suena. Literalmente, te lo juro, no me suena. No, o sea, sé que suena un poco feo, pero no me, no me suena. Si lo hubiera tocado a alguien de la comunidad, al menos. Claro, coño. Esa es la cosilla. Pero sé que, sabemos que lo has hecho con buena intención, campeón y lobo. Literalmente. Eh, vale. Más... Son golos, gente. O sea, son putos golos, tío. ¡Fuera de aquí! ¡Atrás, demonio! Increíble Y te lo juro que eso es lo, que, eso es lo que, con, con lo que me quedo, campeón y luego Te lo prometo Me da toda la cosa porque no se puede hacer un puto reembolso Luis debería de tener una parte así, ¿eh? te lo juro de corazón Una parte en la cual, pues yo qué sé Tú asimiles que te has equivocado a lo mejor de cantidades de sud Que quieres regalar o que quieres, o sabes, donar como, como lo queráis decir, tío, pero coño A la larga que haya un método eh, de no ser irreversible ¿Qué coño? Bueno, a ver qué es el final, tío O sea, vamos a ver el artefacto Micenaico Final del juego, el cubo ¿Puedes hacer el reembolso de bits y de sur? ¿En serio? Creo Pero no, ah, de sur regalada Qué paranoia, qué coño, ¿sabes? Eso me parece feo porque, a ver, es lo mismo Campeón, y luego si nos ponemos así es que es lo mismo Viene siendo un ingreso, o sea, además Los bits sería lo más difícil, ¿no? A la larga, pienso Ah, es de fuego también ¡Venga acá, cabrón! yo la gota ahora, pelotudo! ¡Sus ¡So! ¡So, pelotudo! ¡Eh, bro! ¡Estos bichos araña! ¡Están vivos! Es una mezcla, entre una puta araña y... Eh, eh, no sé, tío, un un escorpión también ¡What are you selling? ¡Fight with me, bitch! ¡Dios, Dios, Dios, Dios, Dios! dios Wow, ¡Cómo meten, cabrón! Y meten gritos que flipa! O sea, me ha reventado, gente Tengo cero de vida <risa> O sea, literal Estoy jodidísimo ¿Qué coño? Vaya fumada, cabrón Me ha reventado, eh O sea, frae, coña Voy a intentar eludir al siguiente Mira, ¿eh? ¿qué cojones? Vamos a meterle tres tiros en el pecho Y ya estaría, compadre Ven Ven para acá, anda araña. Que con tu muela Es increíble que estemos llegando Al corazón de un puto volcán eh. Es brutal, macho ¿Hasta dónde va a llegar de Fore? Si le doy ni la ha ¿no? qué gente, ¿dónde se supone que está la mirilla, tío? No lo entiendo, bro. No lo puto entiendo, gente. O sea, no, no lo entiendo. ¿Dónde está la mirilla? Porque aquí no está, tío. te tú la mirilla holográfica, ¿sabes? Pero. ¿Qué cambio está recién en el 4, gente? Remake, ¿eh? Digo, ¿qué? ¿Qué cambio, eh? ¿Habrá más bichos de estos, tío? Estamos llegando al cubo. Qué mal rollo, en verdad, ¿eh? ¿Qué hay vosotros aquí? Pues eh, caerse aquí eh, a la lava significaría cagarse encima, ¿no? Al instante Jugar a fuck is the shit Hay más bichos aquí Lo estoy escuchando, perro Vale, headshot, boom, headshot, boom Headshot, boom, boom. Vale, eh, voy a utilizar la pistola, vale, chavales chaval, Porque va a ser lo más óptimo La cruz, vale, pero es muy troll O sea, está guapo Está guapo que sea así como rollo muy full religioso Pero, eh, joder, bastante complicado ¿Qué hay allí, tío? Hijo de puta, ¿cómo viene? Que tengo un GPS en el culo O algo así What are you selling? Bitch, I'm a rider Ese el no le dio Bitch, I'm a rider, quiero un Freeride Pider La cantidad de bichos que hay? La cantidad de bichos, gente, o sea, fuera de coña, eh se nota que es el final del juego No tengo balas, ¿no? Vale, vale, vale, vale vale Coño, que mamón Coño, que mamón Quítate eso, perro ¡Ay! Arbergazo Lo voy a pegar, mancho O sea, eh, mm, piensa, piensa, piensa, piensa Rápido, piensa, rápido Piensa, escopeta, nada eh, Arco, ballesta Ballestinha, gente ¿Puedes recargar, bro? ¡Recarga! ¡Mameluco! Hostia, que estaba ya recargada No puede ser La madre que le parió A ver eh, Probando ¡Bum! Yo la ballesta al final Yo creo que es el mejor arma, ¿No? O sea, a ver, es casi... Ya me entendéis, ¿no? Imposible de gastar la, la puta munición, ¿sabes? No obstante, me queda bien poco, ¿eh? Esto es el de Sol de fuera, el Call of Duty Black o, compadre Así que... A ver... ¡Bum! <risas> Se ha muerto Mueren de una manera muy cómica cada vez que mueren por la ballesta, ¿eh? Ese es más grande, gente Son rarísimos, ¿eh? Los mutantes estos, tío, o sea... ¿Qué cojones? Mazo de raro Vale, le acabo de meter hecho dentro de la cabeza Nada, la ballesta está rota a dos tiros, gente este era de los grandes, eh, o sea, puedo pillar las la flechas, no, no obstante Espera, oh. una mezcla de ambos o sea, es rarísimo, eh, estos bichos son rarísimos, me están dando mucho, no sé entre pena y, y terror nada, pues mira como vienen, además tienen las patas puntiagudas hay un montón gente, nah, yo creo que paso no, paso trepito o sea, joder pero está, está roto, eh, final de juego un poco raro no o sea, a ver, esta parte no me la esperaba y yo recarga, no, no tengo más flecha mamá Vale, no importa, gente, me voy El hacha estaría roto, tío O sea, bueno, el hacha estaría roto, no, está roto Pero voy a pasar tres pitos, ¿vale? Y esa, ese, esa lava Espero no quemarme Uh, let's go ¿Vienen todos para mí? Esto es la colmena, gente Increíble, ¿eh? Gané ese par tan grande, me cago en la leche, menos mal ¿Sabes? Daros cuenta siempre, es el mental Contrante, ¿sabes? Penséis que no perdéis la partida por el mental Mejor Literal. Yo aquí estoy, mira, lo que tú has terminado la partida todavía no termina el juego. Literal, te lo juro. Increíble. Saber, es un poco locura al final del juego, no voy a mentir, sobre todo por eso, coño, es, es el viaje al centro de la tierra. Un poco locurilla, Pero oye, no, no va, ¿no? El uno, sinceramente, creo que me gustó más porque me sorprendió más, ¿no? Como me va. Como me. ¿Sabes? La mecánica que tenía y tal, me, me hizo como más. ¿Y yo? Muere. ¡Chiney! La cagado, gente. O sea, uf. Sabéis que si aquí ya no hay cinemática de acabar el juego, me muerto, ¿no? O sea, casi. Me hago una ostra con sabor a mar. Literalmente, no puedo hacer otra cosa. No tengo los antihistamínicos de los cojones. ¿sabes? A ver, si aquí en el bolsón de, de Frodo hay uno, he eh, triunfado. Si no, te jodido ¿Y qué te pillaste en el, en el medio sobre Spartan? Eh, me acabo de poner la tela a la mano. Si quieres, todo cabrón, o sea, cabezón. A Super Neko, ya hace mucho tiempo que el juego ese personaje La verdad, después de Reward y tal que le hicieron Vale, gente This is the, the, the, the last, this is the M Oh, ese es Timmy Timmy Timmy, hostia puta, va a poner una bomba, gente, en el cubo Este es el artefacto, el cubo demoníaco Timmy Hostia ¿Ese era, ese era Klein? De puta madre, cabrón ¿Ese es Klein? Dime que sí, y yo Calvin, y yo le digo Klein, Neko, poderosa Neko Vale, Timmy. ¡Lol! ¡Se va a transformar el bicho! ¡Lol! ¿Qué? ¿Timmy? ¿What? ¿Era una utopía? ¿Era un portal? ¡Era un teletransporte! ¡A una utopía futurista! La siguiente creo que viene con Malazar. Malazar está roto, como te he dicho, Spartan. Y más con la build de Liandri. O sea, es que juega solo, literal. Por eso me voy a invitar a que empecéis los ojos pues, <risas> Madre mía si son buenos los hackers, mamma mía Eso es Timmy Timmy ha desaparecido ¿Cómo? No lo comprendo Este es el fin a malo, se supone Según Fancero Tour, el fin a malo O sea, tengo que traer a Ovo ahí es el padre de Timmy Está vivo Al final Mira, pues es el protagonista del 1 Junto con el padre, gente Hola Pa' mi cola Hello there Espérate que no me va a llorar de vas con el macuto, cabrón No, ¿No sabes, si esto ha pasado conmigo todo el juego Vamos Gracias por eso me habitaron también en partan tío. Muchísimas gracias a todos y a todas Es cierto que este 2023 será duro La verdad, pero No voy a dejar de tener estos momentos felices Como vosotros, tío, ni de coña Gente un placer. Otro vídeo para vosotros, jugadores. This is the final. ¡Eh! ¡Eh! Bro, que me dejas solo! ¡Hijo puta! ¿Cómo? ¡Me has tirado! ¿Te voy a meter un tiro con el arpón ese? ¿O sea, ¡Hola! <risa> <risa> <risa> ¡He tardado mucho, cabrón! <risa> <risa> <risa> Hermano, pero ¿por qué me dejas aquí? <risa> Hey bro, what's up, dude I'm there ma Mamá huevazo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por ir a pillar las cosas El juego asimilado que yo quiero seguir jugando ¿En serio? No puede ser